Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras una semana entera grindeando el oso negro en la reserva de Silver, buscando el famoso grid guam de oso negro que todavía no he encontrado, pese a haber abatido más de 160 animales de esa especie, os traigo los diferentes diamantes que se han encontrado en la reserva. Y sin más preámbulo, comenzamos. Hemos llegado a la orilla del lago y vamos a mirar que aquí tenemos abrevaderos de berrendo y de ciervo mulo. Mira, vemos un berrendo, un nivel 3. Vamos a mirar, a ver si vemos alguno más. Mira, ahí tenemos una hembra. Vamos a ver, ahí tenemos un 5 media, un 5 media. Señores, tenemos un 5 media. Cogemos el 308, calibramos la distancia. Apuntamos y... Disparamos. Le hemos impactado en doble pulmón, vamos a ver cómo cae ese animal, si ese animal ya está muerto, vamos a ver si podemos ver algún otro, han salido huyendo con el disparo, no nos ha dado tiempo a hacer un doble lance, así que vamos a a recoger a nuestro animal. Ya estamos llegando a la zona, nos hemos guiado por el GPS, un poquito más adelante le decimos a... a Perrete que no lo busque vamos corriendo, no nos importa mira, hemos descubierto un, un abrevadero de, de bisonte de la llanura y ya nos estamos acercando por GPS, hacia o sea, la tarrete, búscamelo vemos, hemos visto ya a la izquierda el impacto de, de la sangre y ya vemos el contorno del animal y vamos a ver la, la puntuación que nos arroja 104,60 madre mía, casi peso máximo pero es la, la máxima puntuación que he conseguido yo en un berrendo Tenía otro también de, de 104,60 de, de hace bastante tiempo, pero este tiene una cuerna preciosa. Lo vamos a disecar y os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido abatido. Así que seguimos grindeando oso y buscando más animales. Nos vamos acercando despacito a lo descansadero. Mira, ahí tenemos un mul. Mira, un 5,5, cinco, un 5,5 cinco está acostado así que cogemos nuestro rifle y se levanta a ver por pues mucho mejor y disparamos ya vemos como le, le cae la, la vida y ese animal está muerto vamos a ver cuando se apaga el contorno significa que ya ha caído ya ha caído así que vamos a a recogerlo venga aparente búscalo que aquí está un poquito oscuro que no nos parece aguaroa pero no estamos en sirve ya Sale corriendo, vemos el sangrado, un sangrado medio alto. Y vamos a, a recoger a nuestro ciervo mulo nivel 5. Esperemos que no, que no sea un troll, tiene una cuerna bastante bonita. Ya vemos el contorno cian y vamos a ver la puntuación que, que nos arroja. Vamos a ver. Un diamante 321 con 20. Una cuerna muy amplia, muy abierta. Me gustan las cerraditas, pero, pero bueno. Os quiero decir que he estado grindeando toda esta semana... Me voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido... Como decía, he estado grindeando los osos... Y la mejor hora para encontrar los osos son en los lagos donde, donde están bebiendo... Desde las 15.30 hasta las 21 horas... Desde luego hay, hay algunos lagos que se pueden juntar eh, hasta 10, 12 o 15 ejemplares de oso. Así que he estado blindeando y bueno, ya veremos si sale bien el resultado y encontramos el Guild one. He visto otros youtubers que han hecho lo mismo y, y lo han encontrado. Así que vamos a echar un vistazo y seguimos con la caza. Seguimos avanzando hacia el norte, vamos a mirar y vemos un rebaño de berrendos. Nivel 3, nivel 4, fácil, se van... Van huyendo, mira tenemos uno acostado, un nivel 5 media, este está acostadito, así que vamos a aprovechar para hacer este lance, apuntamos, escuchamos un pavo y disparamos. Ese animal está muerto, vamos a ver el pavo que estará por allí, a ver si lo localizo, no, no veo el pavo, lo hemos escuchado, así que vamos a, a recoger nuestro a nuestro torrento. Vamos corriendo, venga, parte, búscamelo Puesto que el rebaño hemos visto que salía huyendo hacia allí A ver la puntuación que tiene Este nivel 5 Si es un diamante Sería el segundo que, que conseguimos Aquí en esta reserva En esta semana que estoy cazando Ya vemos ahí el contorno Vamos a ver Efectivamente, un diamante 103 puntos, peso máximo pero qué cuerna más fea, por Dios. Vais a ver, mira, la cuerna feísima. Sé que es un diamante, pero no no lo voy a disecar por una no es cuerna tan tan fea. Os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido. Y seguimos con, con la caza. Estamos en dos, dos cerbatillos. Bajamos hacia. desde el mirador hacia el lago. Mira se nos pone de pie uno. Mira, un legendario, un legendario. Así que vamos a coger nuestro rifle, el animal sale andando, no tengo ángulo, voy a llamarlo a ver, le llamamos con el reclamo, a ver si no contestara, Sigan, sigue andando, así que vamos a coger, nada. A ver si aquí tengo mejor ambición. Nada, lo vamos a poner de pie. No tengo, no tengo prácticamente ángulo. Voy a disparar a ver. Se nos ha puesto de pie con el, con el silbido y hemos aprovechado. Sale el animal corriendo. Ya vemos cómo le baja. La vida. Ya está caído. Ha caído 0%. Ha caído y vamos a recogerlo. Como os decía. Estoy bajando desde el mirador que tengo en la tienda Campaña hacia el lago, puesto que aquí se ponen a beber entre las 15 y las 21 horas. Se ponen a, a beber los osos, ya hay gran concentración de osos. Y vamos a ver si grindeando muchos conseguimos el Big One, como le ha pasado a nuestro compañero Nozak, lo ha hecho. más un vídeo magnífico y otros youtubers que he, estado, que he estado viendo. Seguimos mirando con los prismáticos por si hubiera más animales no vemos nada pues nada vamos a pegar una, una carrerita sin dejar de mirar mira llevemos un macho nivel 4 fácil que va va corriendo allí para para la zona de, del lago para beber y luego iremos a por él le decimos a perrete que no lo busque Perrete ya sale corriendo vemos ahí el sangrado madre mía le hemos impactado un órgano vital un sangrado medio He visto la mancha que le hemos pegado Justamente cuando hemos silbado Se nos ha puesto de pie lo bueno que tiene el oso Que se nos pone de pie Y nos ofrece mejor, mejor blanco Ya vemos el contorno Cian Terrete nos está llamando Y vamos a ver la, la puntuación de nuestro bichito Nuestro oso A ver qué tenemos aquí Que está escondido Un diamante, con 23 30. Le hemos dado en el hígado Un poco más y, y, y fallamos La verdad la capa de pelo es nebuloso, nos pone ahí, no es más bonito. Lo disecamos y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido. Desde aquí arriba bajamos desde el mirador hacia el lago de los 12 batidos Y seguimos cazando. He escuchado ahí un pavo, a ver si lo localizo. Mira, ahí tenemos un pavo, un nivel 3. Voy a intentar hacer el enlace con el arco. Apuntamos, medimos la distancia... Disparamos el primero, le hemos dado, se nos queda quieto, voy a hacer otro otro disparo Y le hemos dado, le hemos dado los dos, no voy a disparar más porque voy a fastidiar Os digo que estoy con el arco y la fecha de 300 gramos que es la ideal para animales de la, de la clase 1 Así que vamos a ver la puntuación que nos, que nos arroja tenemos nuestro nivel 3, un diamante 4.60, un diamante justito marrón claro, muy bonito veis los dos, los dos impactos que hemos dado con la fecha así que bueno, el color es bonito me gustaba más cuando había, había los albinos ya no, ya no aparecen albinos, bueno, disecamos nuestro animal os voy a poner el mapa y yo creo que voy a ir a montar el vídeo esto es todo por hoy